24 de febrero, la isabélica Valencia. Desde un balcón se graba a un grupo de guardias caerle a palos, como dirían en Venezuela, a una joven mujer. La jalan y la atacan brutalmente con un casco. Desde el balcón gritan que por favor se detengan. Por supuesto que no lo hacen. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.